Thank <laughs> hola amigos pescadores bienvenidos a este nuevo del pescador tv hoy comenzamos con una buena noticia vuelve uno de los torneos más importantes de pesca de costa en el mar las 24 horas de la corvina negra en reta orense y claromico un torneo tradicional que se suspendió en los últimos dos ediciones por la cuarentena pero que ahora tenemos la suerte de poder volver a disfrutarlo entrega 20 millones de pesos en premios eh, hay muchísimos premios, también premios por pago anticipado, premios eh, entre todos los participantes, por sorteo. Literalmente las playas se llenan de pescadores en busca de ese trofeo, de esa pieza que le haga eh, retribuir algún premio. Así que eh, una vez más eh, los invitamos a que vayan. Está organizado por el Club de, Tres, de Cazadores de Tres Arroyos. Visiten la página web eh, y el teléfono que ven en pantalla, escríbanse y disfruten de esta nueva edición de las 24 horas de La Corvina Negra en Reta, Orense y Quiero A ver si podemos sacar algo. No, la verdad que creo que hasta ahora es un éxito Esperemos que todo termine así, que sea todo normal. Así, eh, cuando termine el concurso, festejamos acá entre todos y entregaremos los premios. 1616, acaba de pesar este ejemplar. Un pichón para todos es, pero viste, la última palabra la tiene el que Obviamente. es el que sabe. Este, estamos casi seguros que sí, una alegría te dejo inmensa, porque hacía muchos años que no salía. Te vemos emocionado. creo que va a terminar con mucha alegría, bueno, así que bueno, muy contento. Tratar de apoyar donde podamos, desde lo que hace a lo personal y también desde el municipio, a todo lo que es la movida esta de la Corvina Negra, porque realmente es algo que nos enorgullece a los desarrollenses a nivel regional, nacional y hasta internacional. Ángel Bustos, Julio Núñez, Rubén Arrupe, el Podio de la Variada. La Corvina Negra vuelve a la ganchera. La Corvina Negra vuelve al podio. Se transformó en el hombre de la jornada. Llega desde Mendoza... ¡Carlos Alzogaray! ¡Y la banda del Pobelo. Gustavo Barrio Nuevo, segundo. Alejandro Siapina tercero. Raúl Guillermo Gómez cuarto trofeos arriba esa es la foto que queda en la historia ese es el aplauso de todos ustedes este es el podio de las 24 horas de la Corvina negra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 Ya estamos en el puerto de Mar del Plata por abordar la embarcación de la empresa Aquafish de Mariano de la Rúa, a quien quien agradecemos también estas imágenes, lo que es comenzando ya la temporada de pesca de limones, arrancó muy bien y por supuesto también eh, se mantiene la pesca durante todo el año, ya sea de mero, chernes, salmones, la pesca de altura, que también eh, se puede aprovechar eh, en una misma jornada de pesca, si bien se suele separar y hacer pesca de limón por, por un lado y pesca de altura por otro, pero eh, llegado el caso se puede llegar a compartir. Eh, la firma Aquafish con, tiene todo lo, lo necesario para tener éxito en una jornada de pesca, hace muchos años que están operando la zona, mucha experiencia y bueno, eh, ya conocen bien los desplazamientos de los cardúmenes, así que es muy importante para tener una jornada exitosa aquí en La Feliz, en Mar del Plata. Esperamos que les gusten las imágenes y disfruten de estos lindos videos.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 Es el carrito para transportar las reposeras, muy práctico como puedes ver. Lo bueno de este carrito es, que es de industria nacional, de la marca Sousa, que es todo en aluminio, está todo hecho completamente en aluminio, hasta inclusive la mesa, esto es un carro que después se hace mesa, ahora vamos a mostrar cómo. Lo bueno, fíjate en el detalle de las ruedas, que son las anchas, las ruedas bien anchas que no se traban en la arena, si esto colocamos las reposeras acá, también se puede poner cuando no lo cargamos tanto de reposeras, mucha gente le pone una conservadora ahí y la atamos. Inclusive ya viene con un suncho el carrito. Y después cuando estamos en la playa lo usamos como mesa para almorzar, para jugar a las generalas, a las cartas, eh, para, para todo lo que lo podemos usar en la playa. Así que bueno, con el carrito, las reposeras no duden en comunicarse. Como decimos siempre, estamos en plena temporada, así que esperamos su consulta. Bueno amigos, les vamos a mostrar un videito muy simple cómo armar una de estas carpas automáticas para que vean que cualquiera lo puede hacer y es rapidísimo. Extendemos las cuatro puntas de la carpa. Simplemente tiramos del cordón. y ya tienen su arma armada una dama, un hombre, un chico, cualquiera la puede armar, es muy simple, así que bueno, acá tienen su arma, cualquier cosa no se escriben y verán que es muy fácil de armar. En Rincón de Milbert Tigre, el arco iris, verdurería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista.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 Colo, colo, colo, buscó el tipo. Eh. No, ya te rico. Ahí viene, ahí viene. Ahí blanquea. Muy bien. Dale una vueltita más. Ahí nomás, más, ahí no más. Oh, oh, oh, oh, oh. Muy, bien, muy bien, eh! ¡Chiquito! ¡Muy bien! Un ¡Ah, bueno! <risa> ¡Muy bien! ¡Vámonos ahí! Tío. ¡A verlo! ¡Ahí lo tenés al viento! ¡Ahí lo tenés al viento! Dale, ¡Dale, dale, dale, campeón! ¡Dale, dale! ¡Le está dando mucha chance al pescado! Dale, Dani. Aguanta, aguanta. Si te pide, aguanta. Eso, eso, eso. Dale, dale, dale, dale, dale, mételo, metelo, metelo, ¡Grande, grande, grande, hay otro abajo? No, Ah, tírenlo, allí, tínelo allí. pescado, pescado, qué Y? Y? Pelea, <tose> no pelea. Tiró? Ah. bárbaro Che, genial. Bueno, a verlo, a verlo. Genial. Eh, Frank, con el número uno, Frank. Frank. <tose> Yo le dije que iba a ser él, boludo. <tose> ¿Nueve? Guarda, guarda el agujero, Dañi Ferrín. Si puede levantar un minuto para, para, para verlo nomás. Para que lo así corto. Uf, para, no, para.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 Estamos nuevamente de la ría de Ajo. En esta partida estamos con el Mula Juárez. Gracias. Hola, Mula. ¿Qué pita? ¿Queremos tener suerte hoy? Por ahí, se viene dando ¿Por bueno, bueno, ya tenemos todas las cañas en el agua. Hace un rato largo. Estamos en la punta de François, frente al cartel de la reserva. Allá, y acá, en la punta de mensual, con las Enfrente, dos campamentos. Se agarra todo el sol de frente ahí. Tenemos a Martín y a Joaquín. Y allá al fondo, se es ve la bandera de Boca, de que para mí es la, la bandera de Corcho Rodríguez. Y hace un rato vimos sacar una morita. Bueno, acá lo tenemos a Juan que están al lado nuestro, ya sacó una o viene, la viene sacando a ver qué pasa, ¿no Juan? Viene, viene, viene, viene saliendo un día de mucho viento, marea muy alta, si escuchan el ruedito del, del ril. Era lo que tanto estábamos esperando, ¿no? Sí, eh. era lo que estábamos esperando. Estamos, estamos haciendo la vuelta de la mañana para agarrar este lugar. Momento soñado por muchos, ¿no? El momento que estábamos esperando. O sea, de paso le contamos a la gente cómo, cómo encarnaste, con qué, con qué carrada estás tirando en realidad. Cangrejo. Cangrejo, ¿no? Es lo único que pica, ¿no? Con Ahí viene. eh ah, Ojo, escuche el ruidito. No, Juan, a ver, se agarró. Se agarró el Mira qué bonita, Juan. Mira qué bebé. Hermosa corvina Es lo que venía a buscar. Para despedir el 2021. Hermosa. ¿Qué fecha es hoy? 28, no sé, no tengo 28, de 28 de diciembre el día de lo inocente tienes razón mirá. Mirá. hermosa mirá. corvina ¿eh? hermosa qué andará, 10 kilos sí. tiene que andar 10 sí, kilos sí, sí. no parecía, ¿no? el pique pique suavecito. muy suave mirá, mirá como vino enganchadita mira de abajo ahí pique muy suave que no parecía, cuando la cañé parecía que no, no tenía nada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 ¿El pique ahora? Y ahora me parece que es el momento. Está en plena, ahora, en plena bajante, ¿no? Exacto, sí. En sí, plena bajante y bueno, a esperar que vengan más. Mira, qué linda ahora, hermosa. Chico. Espectacular. Bueno, a seguir. Vamos que se puede, vamos que se puede. Déjate, déjate, déjate, déjate, déjate. ¿Eh? Mira qué pesada, ¿eh? Ah, linda! Mirá, hermosa! A ver, lo and... ¿Y qué se siente la primer corbina? Pero no de la temporada. De la vida. La primer corbina que saca... Emocional. Es mula. ¿Y tiran? Hermoso como pelea. Chica. ¿Sí? ¡Qué bicho hermoso! Bueno, se lo dedicamos a toda la gente que mira Macopesca. ¿No? Exactamente. ¿Y para quién más? Para mis compañeros de la estación. ¿A todo eso, sí, no? Para ellos sí. Espectacular. Ah, para mis amigos, para la picha, pues, para la picha. Sí, sí. sí tanto, Para todo. Una nueva jornada. Ya, como verán, estamos guardando todo. Ya saqué las cañas. Vamos a empezar a, a desarmar. Los muchachos, ya de al lado. También están recogiendo. Como vieron las imágenes, acá nosotros bah, la, de la mula sacó una sola y los chicos de al lado sacaron tres.